¡Ay sí, me encanta! Tengo un montón de amaporas, lavandas, tupanes, camines, tantas ¿Tan ah, como las cartas que tienes en tu mano. ¡Sí! Se pueden hacer un montón de cosas con las abuelas, en esta Bueno, me gustan los detalles. Pero, ¿qué hacen? Las leo, Son cartas de talón. decime vos que parece ser la única la que le gusta las cosas